¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy tenemos acá un Huawei Kia 9 Prime La cual tiene bloqueo por falta de pago Claro, como ustedes pueden ver ahí En la pantallita del dispositivo Esto no te deja hacer nada Ya que cuando quieres ingresar ajustes o a alguna otra parte No te deja manejar, gente, ni te deja contestar Ni llamadas Bueno, la solución está acá gente Tenemos dos métodos Este método que lo voy a hacer es gratis, totalmente gratis Y el otro método que lo estaré haciendo es Con herramienta de pago Sigma Boss Que mucha gente ya conoce entonces, pero antes de eso, déjenme decirles lo siguiente, que pues, para los amigos que tenemos por ahí en los comentarios diciendo que no encuentran la aplicación ni nada, pues obviamente, gente, hay que investigar, hay que buscar, hay que hacerlo con mucha cautela, ya que esto nos va a funcionar nunca... Durante todo el tiempo yo siempre he encontrado la aplicación gente Pero no podemos irnos saltando el video ni nada Y decir que no nos funciona Eso es to totalmente mal Si uno quiere que funcione gratis Totalmente gratis Pues obviamente tengo que hacer los pasos que dice acá el video Entonces para eso Por ejemplo muchas personas me dicen No es que no me deja ¿Qué te cuesta solamente reiniciar, sacar el chip y no estar conectado a wifi? Por ejemplo, acá no me deja a mí el dispositivo, está bloqueado, como ustedes pueden ver, no me deja entrar ni ajustes, por ejemplo, doy en ajustes, ahí te me sale el aviso. Entonces, ¿qué hago yo, gente? Lo reinicio, es algo muy simple, que todos ya pueden hacer lo reinicio. Listo, lo reinicio el dispositivo y estoy al tanto en cuanto encienda, pues, para comenzar con el proceso. Listo, ya está encendiendo el dispositivo Gente, yo voy a estar al tanto para hacer los procesos Lo más rápido que pueda Si tú no pues no te sale el primer intento Tienes que insistirlo, ya que eso te va a funcionar Esto funciona con el dispositivo Android 10 Y Android 11 también en lo que es Samsung Listo, ahí ya estoy en ajustes Me voy a ajustar rápidamente, voy hacia cerca del dispositivo Acá presiono compilación Gente, presiono compilación Dice que ya soy un desarrollador, listo Voy hacia atrás, entonces voy acá Donde dice sistema actualizaciones y me voy acá a opción desarrollador Rápidamente voy a recorrer hacia abajo, gente Y voy a buscar la opción límite, proceso en segundo plano O aplicaciones en... Listo, ahora vamos a buscar Vamos a buscar con L La opción que vamos a continuación, gente Listo, ahí me volvió a aparecer pequeño gente? No me toca minimizar lo minimizo el, y voy nuevamente justo acá lo tenemos límite proceso en segundo plano, no hay proceso entonces, listo, una vez que logré colocar gente solo me quedé, ya que este aviso va a dejar de funcionar, por lo tanto hemos desactivado eso, esa aplicación que dice límite proceso en segundo plano, entonces minimizo nuevamente por ejemplo, y me voy acá a la opción que tenemos que buscar es esta límite proceso, y por lo general viene el límite estándar, le he puesto en no hay proceso gente, y la aplicación me sigue saliendo, muchos me dicen eso entonces qué tenemos que hacer, acá como no hay procesos en el segundo plano voy a cerrar listo lo cierro ahí entonces como ustedes pueden ver y solamente espero un minuto, yo para eso pongo el video por ejemplo listo gente ya volví entonces de un tiempo entonces si me sigue apareciendo entonces no hay problema vamos a estar acá al tanto gente que no nos aparezca, para eso vamos a probar en ajustes por ejemplo, se me sigue saliendo, lo cierro lo cierro, ojo hay que cerrar todas las pestañas y bueno Acá ya pues a mí no me importa si también me aparece, yo también puedo hacerlo así lo más rápido que puedo. Voy a ir a Google Chrome, en este caso ya no me está, está saliendo. Me voy a conectar a Wi-Fi acá en este punto, gente. Ya ustedes como ustedes pueden ver ya dejó de, de salirme, solo tengo que esperar como les repito. Esto nos va a funcionar 100%. Me conecto a una red Wi-Fi para descargar una aplicación Quitcho Cool Maker, la aplicación Progen de la aplicación que nos ayuda bastante. Listo, ahí me conecto, entonces voy arriba, descargo escribo el nombre Quick Show Short Maker listo, así es el nombre de la aplicación Quick Show Cut Maker y lo descargamos, vamos a descargar de la página de Mala Vida que dice acá W Mala Vida, listo doy clic ahí, descargo como ustedes pueden notar ya no me sale porque yo esperé un tiempo donde me seguía hacer, apareciendo pero lo cerré, lo cerré y ya me dejó de aparecer listo entonces vamos acá es por eso gente que quiero que me tomen bien en cuenta estos pasos después no me salgan que no me está funcionando obviamente no te va a funcionar pues si tú no haces el proceso como debe ser ahí descargo la aplicación por ejemplo es muy, un proceso muy simple gente que todo lo pueden hacer listo voy a detalles la aplicación ya se descargó rápidamente lo instalo listo lo deben abrir y aquí gente ojo muy importante acá pues hay que encontrar la aplicación vamos a encontrar la aplicación listo muchachos entonces como les repito no es que no encuentre la aplicación ni nada, la aplicación es muy vistosa en muchos dispositivos, no en todos aparece en la primera fila como ustedes pueden ver yo lo llamo con este nombre de CoCity, pero en realidad tiene su nombre y se llama SDLLS listo esa es la aplicación gente que tenemos que deshabilitar en este caso porque es un método temporal es decir que cuando tú restablezcas o actualices el dispositivo te va a volver a aparecer cosa que no se hace siempre no entonces esta es la aplicación en muchas veces dicen muchas personas dicen no la encuentro es que la, algunos se van así directamente o sea no pueden hacer eso tienen que buscarla yo les recomiendo que busquen que vean el video y que bueno pues esta aplicación siempre va a estar ahí en este caso cositic en muchas veces no aparece en la primera fila pero muchas veces también lo encontramos en la parte de abajo, en la parte última, o por acá, o a veces en orden alfabético, ¿no? A veces también no aparece con este nombre de Cositic, sino que aparece con SDLS. Entonces, una vez que encuentren esta aplicación o este archivito, van a dar un clic ahí, damos sobre la aplicación, nos damos en información de la aplicación y nos vamos acá. Acá bien claramente, gente, sale dos opciones, detener y deshabilitar. No lo podemos deshabilitar, lo deshabilitamos lo detenemos acá, detener y si ustedes quieren vacían la memoria cage todo eso, entonces como ustedes pueden ver ya acá el, pues borrar datos por ejemplo y también podemos borrar el cage como les digo, entonces gente si sí nos funciona, entonces no podemos decir que no nos funciona si no vemos el video y como ustedes pueden ver ya ahí pues acá nos dice habilitar, la aplicación está deshabilitada completamente y listo, volvemos hacia atrás ahora sí ya, por ejemplo nosotros nosotros al reiniciar el dispositivo gente recuerden que la aplicación que activamos anteriormente en opciones de desarrollador se va a habilitar, obviamente en ese, en lo que se deshabilita obviamente tiene que el aviso aparecernos. Pero acá vamos a reiniciar por ejemplo el dispositivo y nos vamos a ver que ha quedado todo ok gente, sin ningún tipo de problema. Entonces esto es un método 100% garantizado, como les digo, mientras no actualicen ni restablecen de fábrica el dispositivo. Este es un Huawei Y9 Prime y también gente, lo voy a yo a restablecer el dispositivo, les comento y voy a subir un video cómo hacerlo de raíz. Es decir, sacarlo para siempre, más claro con la herramienta de Sigma Box, pero para los que les sirva, este es un método gratis gente ya que el método que viene con Sigma obviamente sabemos que Sigma es de paga y bueno pues tenemos que tenerlo, ahí por ejemplo ya abrimos el dispositivo, quedó todo ok gente no nos aparece el anuncio está conectado a Wi-Fi también, normal no nos aparece gente, es un buen video, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse al canal y dejar un buen like nos vemos en el próximo video